Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no. Vivo colgado en mi soledad Tu voz me llama y no contestas Preguntándome qué fue que hice más Vivo colgado en mi soledad Tu voz me llama ¿Dónde estás? Preguntándome ¿Qué fue que hice más? yo te supe mal Pero vos no lo supiste apreciar Ahora ando buscando algo de paz Otra botella que me ayude a aliviar No duele pensar que ya no está La calle fría y lágrimas Sigo perdido en tu mirada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 I run. of you, I'm miss you oh. Ya no sé qué hacer, esto me tiene mal Run, run, run para escapar Para escapar Esto me tiene mal Para escapar